Nada dura para siempre o para nunca Espera su beso en la nuca, Que la hagamos porque se disfruta Hay una fruta, tiene vitamina Cambio de ruta, que no me persiga Distinto camino, distinta vida si es que busco hacer las compras No quiero comprarte, quiero que responda, Quiero que no clave el visto Que tu visión ahora me corresponda Deseo que estés a mi lado Eso ya lo sabes, Te lo repito todo el tiempo Entenderlo mujer Creo que yo no soy para ti Por eso elegiste a otro que te haga fluir Pero por lo menos lo, así dejo de escribir ah, Así dejo de escribir Porque nada dura para siempre Igual lo te morir Nada dura Para siempre O para nunca Espera su beso en la nuca Que la se disfruta, hay una fruta tiene vitamina. Cambio de ruta que no me persiga, distinto camino, distinta vida. Volver a la soledad del día, abrazos sin ganas, y mirada fría. Quise intentarlo de nuevo, aunque no me convencías. Quiero que te aleje de mi vida y que esté a mi lado a la vez. Vaya bien, que después de tener miedo te acostumbras al cero Espero que seas feliz, eso era lo esencial, eso era lo primero oh, eso era lo primero Eso era lo primero Nada dura para hacer. Que lo hagamos porque se disfruta Hay una fruta, tiene vitamina A Cambio de ruta que no me persiga Distinto camino, distinta vía